Yo te amo, cariño mío Cada vez hay más amor Cada día crece esta aventura Esperemos lleguemos a la locura Si no encuentro tu voz me mata ese silencio, si no veo tus ojos, desespero. Si no te tengo un día, me muero. Qué bonito es amar así, bendigo el momento en que te vi. Cada día que pasa, y eso es así, yo te necesito, no vivo sin ti. Y podrán decir que el amor, que un día se marcha como llegó, Y puedo afirmar Que eso no es verdad Pues yo me enamoro Cada día más Y lo repetiré una y mil veces Yo te amo, cariño mío como el sol ama la luna, como la arena ama la duna, yo te amo cariño.